Dicen, dicen, wow. todo de eso. es complicado eso, no, no podría, hace unos años yo calculábamos así varios, calculábamos millón y medio, pero hoy, hoy es indeterminado, como sin 400, competencias, como 400 mil, como 400 mil, exacto, por ahí, ya estamos en vivo, les quiero decir que, no. pues quiero agradecer la, la presencia de ustedes, eh, buenas noches a toda la banda que siga esta transmisión, eh, quiero decir que es un honor para un servidor poder compartir esta información con ustedes y con toda la audiencia y, y ojalá que todo aquel que quiera tener información acerca de lo que va a pasar en el tema de Tokio Skateboarding pueda ver esta información porque tiene un propósito muy importante. Entonces quiero agradecer a Eder Martínez de Perreco Skate que ha estado siendo muy, muy, muy, muy comunicador. Uh, okay. veneno, César Ortega es un honor tenerte en esta conversación de The City Loves You, estábamos teniendo una plática muy acalorada y muy interesante además, también tenemos a la... A mí, a mí se me Ortega. hace una bajeza Paco <ríe> espérame déjame terminar de... Pedir. que vengas a, a, a presentarme como parte de The City Loves You cuando sabes que llevo shit Ay, Holy Shit, es, es que estoy, estoy viendo ahí Benny Loves You, discúlpame perdón, es o sea, Ay, cuando shit. sabes perfectamente que tú no <ríe> hablas de arte no vamos a hablar de arte error, hoy, error, error. y el medio de skate es holy shit. Holy shit, me disculpo. Y pues por favor no shit. empecemos mal. <ríe> holy shit. Y tenemos a Gabriel Molina, conocido de cariño por la banda como Gaga, un skater muy importante de México y, y también entrenador, entrenador profesional. Bienvenido Gaga, Pero muchas Gracias. Gracias por la y, y en último lugar, pero no al último, a Joel, Joel Orte, Joel este, ya lo volví a regar. Joel Benítez, Joel Benítez de Urbe Skate, que también es un medio que ha estado presente. Muchas gracias, este, Joel. Muchas gracias a todos ustedes. Esta conversación tiene un propósito eh, muy importante que ya dará ya dará pie a otras conversaciones. Voy a, a, a, este, a proceder al, al propósito, les voy a platicar de qué se trata todo esto, un poco ya les, les conté más o menos cómo está la situación. Invité a los medios, faltan medios, obviamente 302, falta eh, el medio del Big Padrino, es decir, faltan medios, hay que hablar, hay que comunicar, porque esto es de interés para todos los skaters de México. Están aquí, este, no porque sean los únicos, no porque sean los más importantes, todos son más, son muy importantes todos, ¿ok? 302, este, Revenge Magazine, hay muchos medios que necesitan escuchar esto. Todos están aquí invitados y convocados a sentirse parte de esta transmisión y de poder compartir esta información, ¿ok? Eh, un servidor me presento, soy Paco Manzanares, en, como skater, esto es importante. Y es importante definirlo porque en la posición de skaters es, es eh, dado el momento que tenemos en relación a que en julio vamos a tener las olimpiadas y por primera vez en la historia del planeta va a tener skateboarding y México ha, por, ha formado parte de ese, de ese trabajo. Entonces, este, pues es importante saber en dónde estamos, en dónde estamos parados y qué es lo que va a pasar eh, con México. El objetivo es mostrar a ustedes, eh, a todos, eh, la información que es pública en relación a México y sus puntuaciones, las participaciones de los skaters y todo aquello que necesiten saber que es información pública. Como bien saben, yo hace eh, el 23 de junio del 2019 decidí separarme del de cargo que tenía dentro de la federación, que era de director técnico especialista no era director o presidente de la Comisión Técnica de Skateboarding, sino que era especialista técnico del Skateboarding. Eh, a, abundaré alguna información en, el, en un momento más en relación a ese puesto. Sin embargo, yo me separé del puesto. No voy a, a mi objetivo no es crear ninguna controversia, simplemente observé que pensábamos de forma diferente eh, la, la institución y un servidor, entonces decidí separarme. No significa que no tuviera yo acceso a la información porque eh, creamos un grupo con los entrenadores y los este, managers de los equipos nacionales de, la gran, de gran parte del mundo que están participando en este proceso vía WhatsApp. Entonces tenemos acceso a toda la información. Ese, ese grupo se inició con algunos skaters igual entrenadores en la primera oportunidad que tuvimos de estar en Brasil, en Río de Janeiro, en ese evento de Street League histórico donde participamos por primera vez, que no formó parte del proceso olímpico, eso es importante, pero que nos sirvió como un buen eh, entrenamiento, un buen ver hacia dónde iban las cosas. Entonces, eh, básicamente esta es una reunión informativa de ranking, de cuestiones que tienen que ver con lo, con lo público, y voy a compartir con ustedes recursos que son públicos, que es necesario que conozcan los skaters, todos skaters, entrenadores, marcas, o todo aquel que tenga interés en saber cómo es el proceso, esta información obviamente que le corresponde a la federación de cada país compartirla o no, porque cada federación tiene sus políticas y tiene sus formas de comunicar, ¿no? Entonces eh, es importante establecer esto y pues hemos de compartir esta información porque es del dominio público. Habrá dos o tres cosas que comparta en base a mi experiencia dentro del puesto de las razones por las que estamos en donde estamos y sobre todo compartir esto justo ahora que terminó el evento de eh, clasificatorio como así lo llamaron en eh, rumbo a Tokio en, en el fin de semana pasado aquí en la Ciudad de México. Muy bien, voy a hacer un contexto rápido, esto es importante, voy a, a, a contextualizar eh, la primera competencia a la que acudimos fue yo creo que la más, eh, la más significativa porque acudimos eh, con 14 skaters, 13 para ser exactos, 13 skaters a la ciudad de, esto fue en Colombia, Bogotá, Colombia, lo estamos viendo en la pantalla, y estos son los seleccionados que pudimos este, asignar o invitar en base a los rankings que habíamos estado creando eh, durante las, los AMPAS, eh, los eventos de Vans, etcétera, con el sistema de calificaciones que teníamos. Entonces, todos ellos, Nelson Garza, Pulga, Párraga, Gustavo Servín, Fernando Origel, Cristian Huerta, Aldo Reyes, Yael Prats, Osmar Cárdenas, CF Pérez, Alexa García, Itzel Granados Yasmín Torres y Berenice Martínez, ellos fueron los invitados y todos ellos acudieron a Colombia, eh, pues buscándose, todos buscamos ahí nuestros viáticos para lo que fue avión y alimentación y hospedaje. Lo que fue alimentación y hospedaje fuera de lo que era los días de competencia, los días de competencia, eh, los, el hospedaje y la alimentación lo pagó con CONADE a través de la federación. Ok, pero básicamente todos gestionaron sus recursos y pudieron ir todos estos patinadores, 13 patinadores. Resultados y demás están ahí en la pantalla. Es Solamente fue decir, pues ya hubo un momento en donde participamos muchos skate, con muchos skaters. Ahora, ¿hacia dónde está el tema del ranking? Voy a, a mostrar la página. Ustedes vean en su pantalla. Esta página es eh, la página de worldskate.org. World Skate, por si no lo sabían, es la institución responsable de lo que es la patineta en, a nivel mundial rumbo a lo que son las Olimpiadas. Esta institución fue el resultado de la fusión entre ISF, International Skateboarding Federation de Estados Unidos, que era la federación que tenía a Tony Hawk entre sus filas y a todos los grandes patinadores, y FIRS, que es la federación de patines. Por esta fusión es que las federaciones de patines son las que heredaron el, la función, heredaron ellos lo que es la cuestión administrativa y de trámites para poder gestionar eh, los recursos o los campeonatos o las delegaciones que fueran a representar a las distintas oportunidades de los campeonatos mundiales. En la pantalla tienes el ranking, el ranking general, el ranking este, que en este momento está visible, el ranking mundial olímpico de skateboarding. En este ranking uno puede, tiene la oportunidad de ver por país, por continente, por disciplina, porque tenemos dos disciplinas que es Park Street y eh, por, por eh, rama varonil y femenil. Esto nos puede permitir ver en qué se encuentra, en qué momento se encuentra México a nivel general uno puede buscar en, la, en esta tabla, están absolutamente todos los que han participado en las competencias. Por ahí vimos que se asomó Nelson. Y este ranking está formado de dos partes. La primera, ustedes lo pueden haber, ver dividido, es la temporada 1. La temporada 1 que es del primero de enero del 2019 al 30 de septiembre del mismo año. Para ese hubo cinco eventos la temporada 2 arrancó el 1 de octubre del 2019 al 30 de junio del 2021. De esta segunda temporada únicamente hubo una competencia internacional que fue el Stu Open que ocurrió en Río de Janeiro en el 2019. Cada competencia otorga una cantidad de puntos en base al tamaño de la competencia o en base a la importancia de la competencia, otorga más o menos puntos. Por ejemplo, aquí... El eh, World Tour, un, una parada del, del Street League que fue en el 2019, el primer lugar da 60 mil puntos. Y una, una, un campeonato mundial como el Street League, que ocurrió también en Sao Paulo, da 80 mil puntos. Un evento de la temporada normal llega a dar, este, creo que 40 mil puntos. Aquí está, mira, 40 mil puntos, como fue una competencia que fue en Henan, China, en el 2019. Es decir, los diferentes competencias, las diferentes competencias dan una cantidad diferente de puntos. Y las competencias nacionales, porque no hubo competencias eh, continentales, voy a ubicar un primer lugar. Aquí dice incluir campeonatos nacionales con sus resultados. Un campeonato nacional da 3,330 puntos. Es decir, todos los países tienen oportunidad o tuvieron oportunidad de hacer su campeonato nacional y en base a ello, poder determinar eh, quién quedaba en primer lugar con eh, 3,330 puntos. Esto aquí ya les puede empezar a dar información de dónde se encuentran los ganadores del fin de semana pasado. El segundo lugar de un campeonato nacional obtiene 2,000 puntos. Y el tercer lugar, vamos a buscar un tercer lugar. De hecho, tiene 1,200 puntos. Ahorita lo muestro en la pantalla. Tercer lugar, 1,200 puntos. Aquí aparece un cuarto lugar, 960 puntos y ahí ya ustedes van viendo la proporción de los puntos que pueden que pudieron obtener los patinadores que participaron el fin de semana pasado. No han actualizado al día de hoy los resultados con el ranking que se generó en este evento. Sin embargo, vamos a hacer un escenario en el que, habiendo actualizado los resultados entonces podamos ver en dónde nos encontramos en cada una de las categorías ok entonces anótenle bien es la página world skate skateboarding y luego rankings ok aquí está esta es la página adicionalmente eso lo voy a decir después hay un área en donde ustedes pueden ver los boletines informativos de cada una de las competencias esto, repito, es información que está al dominio público disponible para todos y cada uno de ustedes. Ok, un segundo, estamos, eh, les voy a, a compartir, si, si nos hacen favor de compartir la información sería muy importante, se los voy a compartir aquí en el chat a los invitados que tenemos. Vamos a abrir este, preguntas y respuestas por ahí en relación a este, a este tema del ranking, pero se los voy a pasar aquí al chat a ustedes en el Zoom para que puedan compartirlo en sus medios eh, y puedan expandirlo, porque la idea es que, pues, a través de esto, todos los skaters de México pudieran enterarse en dónde nos encontramos, ¿ok? Entonces, vámonos directos a, y lo más rápido posible a los, digo, lo más rápido, para que puedan podamos, este que todo esto pueda ser digerible fácilmente. Eh, en la categoría street, Vámonos a Parque directamente. Hice un análisis que les voy a compartir también en pantalla, porque en el ranking general eh, hay una, una una posición, hay un ranking general sin tomar en cuenta los campeonatos nacionales, hay un ranking general tomando en cuenta los campeonatos nacionales y luego hay un tercer ranking que es en el análisis que les voy a compartir. Ahora yo lo que hice fue copiar de este ranking directamente, copié hacia donde se encontraban los patinadores que, que han participado hasta este momento, los que aparecen en este ranking eh, mundial, que son eh, Will Cortés y eh, Luca Barrena. Ellos son los dos que han participado, lo voy a mostrar en pantalla. Por ejemplo, Will Cortés en el ranking general, tomando en cuenta los campeonatos antes del que se tuvo el, el fin de semana pasado, él participó en... Tres eventos de la temporada 1 en Diu Tour, Long Beach, en Nanjing, China. Ahí están los puntos que obtuvo. Este es el lugar que obtuvo y estuvo en Brasil. De la segunda temporada también estuvo en Brasil y estos son los lugares que eh, se tomaron en cuenta. Algo que es muy importante es definir que de, el, de la temporada 1 se van a tomar las dos calificaciones más altas. Aquí ustedes ven eh, en un círculo... ¿Cuáles son las dos calificaciones más altas? Y de la segunda temporada, originalmente eran cuatro las calificaciones que se iban a tomar en cuenta, pero recientemente informaron que iban a ser tres, tres las calificaciones que se iban a tomar en cuenta, porque además se canceló el último evento de lo que es Park, por lo cual únicamente queda una, una posibilidad para Park y dos para STREET. Entonces, de ahí nos vamos a lo que es el... voy a buscar a Luca... En la, en, la, en la tabla de posiciones que está por acá, Luca, aquí está, 186, él participó únicamente en la primera parada del due Tour y en el de Brasil. Y estos son, este es el lugar que obtuvo, 77 y 74, y esos le sumaron 611 puntos hasta antes del fin de semana pasado. Entonces, para no estar, este, para, para ser más precisos con los números, lo que hice fue... Eh, seleccionar toda la tabla y copiarla en una hoja de Excel. Así como lo estoy haciendo ahorita, yo les voy a mostrar este, lo que hice, es copiar y pegar. Me voy a, voy a dejar de, eh, de compartir esto. Voy a mostrarles la pantalla del Excel. ¿Dónde estás? Que no la veo. Va a tener que ser... ¿Por qué no me aparece? A ver un segundo. Aquí está. Aquí es, lo voy a volver a abrir. Eh, voy a pegar en Excel lo que son los, eh, los resultados de, de este análisis de las competencias. Y lo comparto en breve. Park Hombres. Voy a iniciar con Park Mujeres. Park Mujeres. Aquí está. Luego comparto con ustedes la pantalla. Un segundo, por favor. Aquí debe de aparecer. Listo. Ahí está en su pantalla en Excel. Eh, las posiciones, las patinadoras que participaron en las competencias fueron Verónica Zamudio, que en, en el ranking general está en lugar 76, con 1,583 puntos antes de la competencia del fin de semana pasado. Y Gabriela Olvera, esto es Park, está en 97, ella participó en dos. Eh, recordemos que tuvo una lesión y que ya hay un tema ahí ya no le permitió seguir participando pero sí participó en el fin de semana pasado. Ella tiene 1,173 puntos. Ahora, ¿cuál es el análisis? Aquí es muy importante. Vámonos al análisis. Aquí ya lo que hice fue dejar la primera columna, que es el ranking general. Y en la segunda, el ranking resultante, porque aquí es muy importante observar lo siguiente. Ellas tendrían, en la apariencia, tendrían que enfrentarse con todas las de Estados Unidos, todas las de Brasil, todas las de Japón y todas las del resto del mundo. Ahí estamos hablando de muchas patinadoras. Tan solo aquí vemos tres de Estados Unidos, una más, etcétera. Entonces, lo que hice fue, acorde a las reglas que se tienen, eh, que se tienen publicadas, únicamente las tres mejores de ca calificaciones de cada país son las que participan en el ranking olímpico, que son las 20 mejores patinadoras del mundo, Entonces eliminé a las tres, a, a todas las que sobraban, únicamente dejé a las tres mejores japonesas, tres mejores brasileñas y tres mejores de Estados Unidos para poder llegar a lo que sería un resultado si el día de hoy se llevaran a cabo las olimpiadas. Si el día de hoy eh, ya no existieran, fueran los resultados finales, ¿en qué lugar se encontrarían? las mexicanas y los mexicanos que vamos a ver en un momento más. Entonces, del 76, eliminando a todas las este a todas las de Estados Unidos y todas las de, ah, bueno, a todas las de, como dije, Estados Unidos, Brasil y Japón, y sumándole las calificaciones, eh, por ejemplo, Vero tenía 1,583 puntos y con su primer lugar, como ya les mostré, ella tiene 3,330 puntos, lo cual le suma, 4.913 puntos. Eso la coloca justo abajo del lugar 22. Ella tiene en este momento lugar 23. Lugar 23 que la deja, la dejaría tres lugares afuera de lo que es el ranking para estar en Tokio. Ella sola tiene, en Park solamente se tiene ella y, y los demás de Park solo tienen una oportunidad más que es en Dew Tour, en Dew Tour la competencia que empieza el próximo lunes. Eh, para lo que son eliminatorias generales, etcétera, va a ser toda la semana esa competencia, entonces eh, ella tendría la necesidad para poder entrar al ranking mundial de alcanzar por lo menos a Lucrecia Saratini en lugar eh, 2000, eh, superarla a ella en el, el lugar número 20, pero pienso yo que tendría que tirarle a, a ganarle a Shanae Collins porque obviamente todas ellas van a hacer su esfuerzo por, por subir en el ranking en las puntuaciones. La diferencia no es mucha. Verónica tiene 4,913 y Tania Meyers tiene 5,580. Estamos hablando de 5,500, como 600 y cacho puntos, casi 700 puntos de diferencia. Eh, aquí lo que tendría que hacer eh, la, la skater es analizar... ¿Cuáles son los trucos fuertes de cada una de estas patinadoras para saber qué es lo que tendría que estar haciendo para superar estas calificaciones? Eso tiene que ver obviamente con el, eh, con el desarrollo que ellas hayan tenido, que haya tenido, entrenamientos, eh, fisioterapia, eh, alimentación, eh, cuestiones psicológicas, etcétera, porque estamos hablando de lo, la máxima justa de todo el planeta, entonces tendrían que tener toda esta preparación y haber estado eh, pues durante el último año y medio, el año que duró la pandemia, pues en, en una cuestión de desarrollo en lo que permitiese la propia, la propia situación de la pandemia. Entonces ahí está, en el caso de eh, interesante de Gabriela Olvera, que ella participó el fin de semana pasado, eh, ella suma de su ranking previo 1,173 puntos y con su segundo lugar ella alcanza 3,173 puntos, lo cual la coloca en el lugar número 39. Gabriela informa que tiene una lesión de ligamentos, tiene los ligamentos rotos. De hecho, así fue como participó en la mexicana y aún así logró la segunda posición. Eh, a mi parecer, en mi humilde punto de vista como especialista en park, puedo decir que ella era la carta fuerte para poder estar en Tokio y que eh, hubiera podido tener no estoy minimizando ni menospreciando de ninguna forma el trabajo que ha hecho Verónica. Sin embargo, por la cantidad y, la, y el, el más que todo la calidad de trucos que tiene ella con un buen entrenamiento en año y medio, eh, a partir de que se lesionó, estoy seguro de que hubiera tenido oportunidad de lograr más que lo que logró. Entonces se queda con esta posición número 39 al día de hoy. ¿Okay? Ahora vámonos a Park Hombres. Copié los resultados de Park Hombres tal cual de la tabla general. Y aquí, como les mostré al principio, ubicado tenemos a William Cortés en 101 con 1,609 puntos antes de la, de la competencia del fin de, de semana pasado. Y tenemos a Luca Barrena con 611 puntos en lugar 186. Él únicamente pudo participar en estas dos competencias obteniendo el lugar 77 y 74, mientras que... Eh, en el caso de Will, él participó en cinco, cuatro competencias y logró estas posiciones. Ahora, haciendo el análisis correspondiente, déjenme, ya me está estorbando la ventanita, el, el análisis correspondiente para el parque, aquí vamos a ver en dónde estamos parados en términos reales, haciendo a un lado a todos los brasileños de Estados Unidos y los de Japón, entonces tenemos que eh, ya con la suma de puntos de William, porque él quedó en segundo lugar, con la suma de puntos, él tenía 1,609 más 2,000 puntos que le da su segundo lugar, lo colocan en una posición con 3,609 puntos, en lugar número 33, 3,609 puntos, él se queda 13 eh, lugares afuera de la del ranking mundial para estar en Tokio si las si el ranking se cerrara hoy el lugar número 20 tiene 4917 puntos estamos hablando ahí de eh, 1300 puntos aproximadamente de diferencia él tendría que patinar para ganarle por lo menos a Andy Anderson de Canadá ustedes lo conocen a Dani León de España que tiene ahí bueno 6000 ya la diferencia puede ya empieza a ser importante en el lugar número 20, 4,917 puntos. Todavía alcanzaría ahí, pero obviamente hay que ver todos ellos el trabajo que pudieran estar desempeñando Es decir, aquí en el caso de William tendría que ganarle a todos estos más, eh, más poder entrar al ranking superando las calificaciones que pudieran lograr en la etapa siguiente que es en el evento de Duke Tour Como digo, está Andy Anderson, Elias Nielsen. ¿No? Por acá tenemos a, había visto yo a Run Glyffer que estaba en 31, él ha ganado muchos Bands Park Series y no está lejos de, eh, de William, es decir, el esfuerzo que necesita hacer William que, eh, que ha estado participando en, en las competencias, pues tienes, es muy importante, es decir, las posibilidades son menos para él que para la propia Vero. ¿Ok? En el caso de Rodrigo Fernández, que es el ganador de la competencia de Park del fin de semana pasado, es, él obtiene 3,330 puntos pensando en que le respeten esa puntuación y que se entre en, el, en tiempo y forma para poder so ser tomado en cuenta. Eso lo coloca en el lugar número 38, cinco lugares abajo de William. Ok, hay una particularidad muy importante aquí. Yo quisiera convocar a, a la federación, invitarlos a que publiquen el ranking de la primera etapa de México, porque eh, según tenemos reportado, Rodrigo formaba parte del ranking que hubiera podido participar como lo hizo William, como lo hizo el gran Luca. Y este no, no fue invitado, no fue convocado, él no participó más que en el evento del fin de semana pasado. Habría que ver, esto lo tendría que confirmar la federación, si va a participar en el due, en el due Tour, lo cual pues obviamente le daría posibilidades. Eh, hablan ahí, eh, pues se vio un buen desempeño de Rodrigo. Y en el caso de Luca, vamos a ver la calificación. Él se coloca con, el, con los 1200 puntos de su tercer lugar en el evento del fin de semana pasado, más los 611 puntos, se coloca en lugar número 75. Aquí ya la situación se pone más complicada para el buen Luca, pero no significa que esté fuera en este momento porque todavía tiene la oportunidad del due tour en donde obviamente tendría que escalar sus resultados porque en base a la posición que se logra, voy a regresar al, a, la, a la tabla, en base a la posición que se logra, pues son los puntos que puede lograr mientras más alta sea la calificación del de patinador, pues obviamente más posibilidades tiene de sumar puntos. Por ejemplo, el tercer lugar aquí le dio 51.200 puntos a Pedro Quintas. Un quinto lugar en la misma competencia, 32.770 puntos. Entonces aquí ustedes pueden empezar a ver, a hacer sus cuentas para saber cuánto tendría que estar haciendo un séptimo lugar en un campeonato mundial. No sé si el due tour lo van a tomar como campeonato mundial, porque el mundial de Park fue cancelado acorde a los boletines y les voy a mostrar en dónde pueden ustedes buscar esos boletines. Fue cancelado el último evento mundial, por lo cual este evento de due tour que sigue no sabemos si va a ser pro tour o si va a ser campeonato mundial. Si va a ser pro tour va a tener menor puntuación, pero pensando que fuera campeonato mundial eh, como lo es aquí en, en este, el séptimo lugar le da 20,980 puntos. Es decir, Luca, Will y en caso de que participase Rodrigo tendrían que estar quedando en los top 12, pienso yo, para poder acceder a lo que es el lugar, eh, el top 20 que le daría el pase a Tokio. Repito, en esto que es Park es la, la oportunidad, es la que viene, por eso veo importante esta comunicación con todos ustedes, porque eh, pues podemos conectarnos, podemos este, apoyarlos, podemos seguirlos, ¿no? Es decir, es la última, la última parada, no ha habido comunicación en relación a los, de, a eventos, de más, los eventos anteriores, todo ha, ha pasado y realmente nadie se ha dado cuenta cuáles han sido el desempeño, resultados, etcétera, no hay mayor información, eso le correspondería comunicarlo a la instancia correspondiente que es la institución responsable. Repito, toda esta información es en base a yo como ciudadano, como skater y como comunicador, ese es el análisis que estoy desprendiendo en base a lo que es público. Ahora vamos a Street, street Mujeres y cerramos con hombres. Street Mujeres Vamos a ver, en Street Mujeres, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. En primer lugar, Pamela Rosa tiene 180 mil puntos. Eh, tenemos colocada en el, el ranking general, en este momento, en posición número 95, no en este momento, sino antes del nacional pasado, tenemos a Itzel Granados con 1,778 puntos. Participó también... Eh, Participó también, aquí lo va a aparecer, Yasmín Torres. Participó en una competencia, logró eh, 480 puntos. Ella se ubica en el lugar 2,210. Ella ya no tuvo más participaciones ni convocatorias a, a competir. Eh, y Alexa, Alexa participó eh, también en la primera oportunidad y obtuvo 397 puntos. Ella también está en el ranking mundial antes de la competencia del fin de semana pasado. Muy bien, entonces esto es antes del análisis ahora pensando en la competencia que se tuvo el fin de semana pasado, ¿cuáles son los resultados? Ojo, esto es antes de actualizar los puntos, porque no están actualizados los puntos de la competencia de Estados Unidos, de la cual ya se publicó el día de hoy en The Berwick se publicó el video, el recap, de hecho la competencia completa ya la publicaron, entonces estos resultados van a cambiar para todas las Todas las categorías, pero por lo pronto esto nos da la oportunidad de entender qué es lo que está pasando a nivel competitivo para México. Itzel quedaba en 95 a nivel general antes de la competencia a Habiendo tenido su primer lugar, ella con sus eh, 1,778 puntos más los 3,330 puntos que les da el primer lugar en la tabla eh, del, del campeonato nacional rumbo a Tokio del fin de semana pasado. Entonces ella obtiene el lugar en este momento. En este momento va en el lugar número 24, tan solo cuatro lugares afuera de lo que es el, eh, el acceso a poder estar en Tokio, si hoy fuera el corte de las calificaciones. Para Street es importante que sepamos que hay dos, todavía dos eventos. Uno es el dio Tour que va a llevarse a cabo la semana que entra y va, en junio, va un campeonato mundial de Street en Italia, en Roma. Entonces, esto es importante porque son dos oportunidades donde Itzel eh, y quien más vaya a participar van a tener oportunidad de sumar más puntos. Ahora, es importante ver contra quiénes están enfrentando para poder acceder a, eh, a quién tendrían que ganarle técnicamente. Si las demás conservaran su posición, a quiénes les tendrían que ganar para poder llegar a, eh, a permanecer dentro del top 20. Esto va a depender mucho del entrenamiento, ya saben, psicología, eh, eh, entrenamiento técnico, eh, nutrición y este, todo lo que implica, eh, lo que sabemos que le dan a los atletas olímpicos en México. Eh, ahí está. Ahora, ¿cuál es la posición de Yasmín? Yasmín queda en 83, ella... Entre los 480 puntos y los 1,200, eh, los 480 que tenía y los 1,200 que obtuvo el fin de semana pasado, ella está logrando una, eh, una posición en, en el lugar número 83 del ranking mundial. Obviamente es, eh, es complicada eh, por la cantidad de puntos. No sería imposible si ella tuviera oportunidad de participar, pues obviamente... Nada está dicho con dos eventos por venir. Nada está dicho si ya tuviera invitación, si ya ha estado participando en, en las competencias, por lo menos en una, que fue la de China. En el caso de Alexa, Alexa eh, no, no tiene lugar en esta competencia. No, no sabemos, no conocemos el ranking. Aquí quiero pedirle también a la a, pues que me ayuden compartiendo esta información para que la federación pudiera publicar el ranking y las puntuaciones que se tienen en esta segunda etapa para poder saber, Alexa, en qué lugar quedaría. Por lo pronto, ella conserva el lugar 223 en esta tabla, este, lo cual, pues, obviamente es todavía más complicado. Ahora, es importante eh, y voy a decir, en, en, voy a hablar en relación a las cuotas por países en el siguiente análisis, que es en el análisis de hombres. Vámonos a hombres que estoy seguro que están, que se mueren tanto como yo por, por ver en dónde estamos en Street Hombres. En Street Hombres, esta es la situación general. Esto es copiado directamente de la página de, de las calificaciones. ahí No marqué a. Um, tenemos a. Ah, ah, ah. Ahí está. Acá está, por acá está. Acá está. Brian Coria está ubicado en la posición número 91. Previo a la competencia del fin de semana pasado con 2,273 puntos. Luego tenemos en segundo lugar, en, esa, en ese mismo orden de ideas, tenemos en, en la posición 120 a Nelson Nelson Garza. Y luego tenemos en la posición 133 a Oscar Mesa. Podemos ver los lugares que obtuvieron en cada una de las competencias y que fueron los que les dieron estas puntuaciones. Ok. Ahora vamos al análisis. Si el día de hoy fuera el corte de las calificaciones rumbo a Tokio, ¿en dónde nos encontramos? El top 20 primero, el top 20 es hasta Richard Turi, justo abajo, hasta el Mickey Papa se queda fuera, con 10,550 puntos. ¿ok? Es decir, en este momento tendría el patinador que tener más de esta cantidad para estar ahí. Ahora, ¿dónde se encuentra el siguiente patinador? ¿A quién tenemos? Tenemos a Nelson. Nelson, eh, él estaba en segundo lugar, pero él tenía 1,974 puntos. Con los 2,000 puntos que obtuvo por su segundo lugar en la competencia del fin de semana pasado, él está sumando 3,974 puntos que lo colocan en la posición número 40. Él se está colocando como el primer patinador del ranking mexicano dentro del ranking olímpico. 3,974 puntos. De 3,974 puntos, casi 4,000 puntos, a 10,550 puntos. Esta, digamos, para poder tener una percepción clara de qué es lo que tendría que hacer el gran Nelson para poder trabajar y superar esto y estar dentro del ranking eh, para Tokio, pues necesitaría ganarle a todos ellos por lo menos. Eso sí, si, este, si ellos no avanzan dentro de sus propias calificaciones. Esto nos da una, una idea clara de, de en dónde se encuentra y obviamente a dos eventos de distancia las posibilidades no están escritas, todavía tiene buenas posibilidades porque viene un campeonato mundial donde las puntuaciones son mayores, es el final el de Roma y el campeonato que viene que es el Due Tour, que estoy, estoy casi seguro de que va a ser Pro Tour en cuanto a las puntuaciones. Ahora, en segundo lugar, en este ranking es, se encuentra Brian Coria, Brian Coria tiene, eh, eh, se coloca en número 46, él tenía 2,273 puntos y, y con su tercer lugar del fin de semana pasada tiene 1,200 puntos, lo cual lo coloca a él con 3,473 puntos en lugar número 46. Repito, él tiene posibilidades porque este, pues faltan dos competencias. Ahora hay un tema muy interesante que es, y no lo anoté aquí, lo voy a hacer con ustedes. En el caso de eh, Gallito, Ángel, este, Ángel, eh, recuerden su apellido, Ángel, eh, Ángel Sánchez, Ángel, repíteme su apellido, este por favor, Eder. Él tiene 3,330 puntos por el, su primer lugar en el, fin de, en el fin de semana pasado. Están todos estos patinadores empatados en esa... En esa calificación. Todos ellos tienen primer lugar en sus campeonatos nacionales. Vamos a colocar... Ángel Ávila, Paco. ¿Cuánto? ¿Cuál? Ángel Ávila. Ahí está. Ángel, gracias. Gracias, Eder. Ángel Ávila. Es decir, él sin haber participado en los campeonatos internacionales, logra una posición número... Con 3,330 puntos, se coloca justo atrás... De, eh, del propio Brian Coria. Okay, esta es la posición que él estaría logrando. 3, 000, es Prácticamente, ¿no? Ahí son este, 300, son ciento son 140 puntos de diferencia con, eh, con Brian Coria. Entonces, el gallito estaría logrando una posición número 47, las posibilidades de, de, de Gallito y de Coria y de Nelson todavía serían importantes en el caso en el que la federación confirme que como fue, se trató de un evento eh, con miras a Tokio, el gallito pudiera tener la oportunidad de participar en el Due Tour y en el evento de Roma. ¿Okay? El reto sería muy importante para el gallito porque tendría que ganarles lo mismo que Brian y Ken Nelson pues tendrían que ganarle a una buena cantidad de patinadores, pero con una muy buena estrategia, un muy buen, muy buen entrenamiento, eh, podrían remontarlo. El talento lo tienen sin duda. Eh, habría que hacer un trabajo muy importante a nivel psicológico para poder enfrentarse con los patinadores que corresponda. Este es el análisis amigos. En este momento esta es la posición de México. Y esto ya con las calificaciones que se supone les corresponden en base al evento del ciclo olímpico que fue el campeonato nacional, que observemos que ya todos los países, la mayoría de los países, no todos, ya han tenido sus campeonatos nacionales. Y dicho sea, entre comillas, estos campeonatos nacionales tienen un propósito. Por ejemplo, el, el evento del día que se publicó hoy en The Berrix es un, un evento que... Eh, que en el que no participaron los que están en el top, por ejemplo, Ronaya Houston no participó con el fin de darles la oportunidad a los que están más abajo para ganar esos puntos. Ahora, algo que quiero que sí quisiera comentar, que les dije que iba a comentar y lo voy a hacer en este momento, es que Ángel Ávila, aquí hubo una situación que me corresponde comentar porque sí fue parte de lo que yo pude vivir, eh, uno muy importante aquí, esto es algo que se quiere establecer, que quiero establecer frente a todos, es que eh, la, la presidencia de la federación es exactamente la misma presidencia que la, que la comisión especializada de cualquiera de sus deportes. Es decir, el presidente de la federación es el presidente de la comisión técnica de cada uno de los deportes. Así es como se me manifestó en el momento en el que yo entré y acepté aún así estar como director técnico especialista. Es decir, mi función no fue eh, la de tomar decisiones en base a, eh, a las, a las eh, necesidades del equipo o a las necesidades estratégicas. Mi función fue técnica para poder llegar a lo que fue el ranking nacional con el primer periodo de competencias que hicimos, que fueron, me parece que fueron, cinco competencias. En esas cinco competencias no hubo, no hay y quisiera pedir que eh, pues que compartan esto pues para pedir que se publique ese ranking que se dejó listo para saber no y observar qué gallito quedaba en cuarta posición, en tercera posición en base a ese ranking. Y entonces eh, lo que se me informó a mí yo nunca había tenido eh, información al respecto. Lo que se me informó a mí es que CONADE pide que todos tengan visa para poderles autorizar participar en las competencias. Entonces eh, fue una iniciativa, una orden de la presidencia de la federación decirle a, a Ángel Ávila, al gallito, a pedirle que dejara su lugar para que otro patinador compitiera en su lugar porque él no tenía la visa. Eh, yo accedí a estar en esa reunión, en esa reunión participó Eder Martínez, participó el, el gallito, porque yo asumí que esas eran las reglas y pues si esas son las reglas, uno tiene que acatarlas. Sin embargo, y esto fue en el evento de, en el evento de Londres, en el primer evento que hubo del ciclo olímpico en aquella primera etapa, eh, se, lo que hicieron fue hacer que, que Gallito firmara una carta donde cedía su lugar para que pudiera viajar otro skater, no diré, no diré cuál, aquí será responsabilidad de la institución comunicarlo, pero Gallito no participó y le, a cambio le dieron una carta para su visa. Y importante, esto sí es importante que lo sepamos, durante el primer evento, durante el prime, la primera etapa, el, la cuota por país que se tenía era de tres patinadores por rama y por categoría, es decir, tres de street hombres, tres de street mujeres, tres de park hombres, tres de park mujeres. Es decir, podían patinar 12, participar 12 patinadores por país, además de que había una mecánica en la cual si los patinadores avanzaban a semifinales, a cuartos de final o a semifinales en la competencia podían eh, participar en una etapa más avanzada sin tener que afectar la cuota del país. Por lo tanto, si los patinadores mexicanos hubieran alcanzado altas calificaciones, hubieran podido entrar más patinadores del ranking que no conocimos. Ok, esto otra vez, esto fue siempre eh, responsabilidad de la institución eh, comunicarlo. Creo que es un buen momento para que lo puedan comunicar. Entonces, esto es importante porque esta es la razón por la que no participó, sin embargo, en la segunda etapa de las competencias que fue a partir de Brasil, voy a dejar de, de, de compartir, voy a mostrarla eh, otra vez la pantalla aquí. En la competencia de, eh, de Brasil, que fue el inicio de la temporada 2, aquí está, en esta competencia ya la cuota aumentó a cinco patinadores por rama y cinco patinadores por categoría, es decir, cinco patinadores hombres de street, cinco patinadoras mujeres de street, cinco de hombres en park y cinco hombres en cinco mujeres en park. Esto nos daba una cuota de 20 patinadores por país, es decir, a este evento de Brasil. Pudieron ir 20 patinadores si se hubieran tenido la comunicación eh, en relación a los rankings y si los patinadores hubieran tenido la oportunidad de decidir que, eh, aunque sabemos que no existen recursos y todos los, eh, todas las cosas que nos han dicho de que no se tiene apoyo, porque esto es importante decirlo también, solamente el primer patinador del de rider que tenía el ranking más avanzado en cada una de las ramas y, eh, y categorías, tuvo boletos completos, es lo que se tiene por entendido, pero tal y como lo hicimos en Colombia, eh, pues ahí quedaba a, a discreción de los patinadores correspondientes decidir si, eh, si hubieran podido conseguir viáticos o no, cosa que pues no ocurrió, eh, ahí sí desconocemos completamente porque ya estábamos totalmente fuera nosotros desde este primer evento un servidor, ya no tuve nada que ver, esto es muy importante, nada que ver en las decisiones que se hayan tomado, invitaciones, cualquier situación dentro de este proceso, absolutamente nada que ver. Eh, y este bueno, pues a partir de este evento sí se hubieran podido tener 20 patinadores en total por cada una de las elecciones. Y en lo que es due tour que es la próxima parada, se tiene street y park, hombres y mujeres, y se podían tener hasta 20 también, participando por sus puntuaciones como ha ocurrido con otras selecciones que sí participan por lo menos 10 a 13 patinadores si ustedes se meten a todo este ranking van a ver la cantidad de patinadores por cada país que han participado en todo el proceso en el caso del evento de Roma solo es un campeonato mundial de street por lo cual la cuota por país sería 5 hombres y 5 mujeres un total de 10 patinadores entonces esto Esperemos que pueda ser comunicado, que ustedes lo puedan compartir, eh, los medios a quienes respeto mucho que están presentes, que por ahí se sumó eh, Skate Memes México también está presente, eh, Eder Martínez de Perraco, Gabriel Molina, que me pareció muy importante su presencia porque él es un patinador muy respetado, Joel Benítez, y estuvo presente también que ya se nos, eh, se nos salió de la, de la conversación, pero que es muy, muy importante eh, César de El Veneno de eh, Holy Shit que le reitero, mi disculpa por haber dicho mal el nombre, está, tenía mi cabeza en rankings y números y otras cosas. Entonces eso y a todos ustedes que hayan visto esta transmisión, pues esto es importante que lo sepan los patinadores mexicanos porque esto nos pone en claro en dónde nos encontramos con información verídica, real, pública y como último recurso que les quiero compartir es que si ustedes se van a la página de World Skate y ponen bulletins, van a encontrar todos los boletines que son públicos. Ah, espérame. De todas las competencias que ha habido en todo el ciclo olímpico. Bueno, van a encontrar de patines, eh, patín artístico y otras otras disciplinas de la misma federación, artístico, hockey, etcétera. Pero aquí están eh, lo que es eh, los eventos que hemos tenido. Pues Déjenme lo encuentro. World Skate, Street League, World Championship, Londres 2020, por ejemplo. En cada una de las, este, ah, este, este se canceló por covid el del 2019, que fue el primero que, que pudimos acudir. Aquí ustedes pueden revisar todos los documentos oficiales que están disponibles al público para poder saber cómo, está, eh, cómo se llevaron a cabo, inscripciones, participación, quiénes, estar, quiénes estuvieron, resultados. no Aquí hay, hay varios, puede haber pocos o puede haber muchos boletines de cada una de las competencias en base a, la, a los comunicados que estuvieron haciendo. Y todo está ahí disponible, incluyendo el boletín, los boletines que corresponden a las competencias que están por venir. Me parece que es este street. youtube aquí está. Y me parece que este es el de Roma. Sí, mira, Roma. Y aquí ustedes pueden ver las, eh, los eh, participantes, los patinadores que están, eh, me imagino, previamente ins inscritos. Y, este pues, ahí se podrán dar cuenta quiénes van a estar. Eh, como digo, pues, no me corresponde decir, eso le correspondería totalmente a la institución en base a los resultados del campeonato olímpico que formó parte, el campeonato nacional que formó parte del ciclo olímpico el fin de semana pasado en México. ¿Quiénes de los ganadores van a participar tanto en Roma como en Dutour? En base a la información que hemos analizado. Esta información otra vez está en WorldSkate.org y ustedes escriben bulletins y van a dar con esta página. Ok, esta es la información que tengo para ustedes. Esto voy a cerrar diciendo antes de que quieran hacer alguna pregunta eh, los este, medios que están presentes. Eh, esta información es como ciudadano, como skater y pues por la posición que, que tuve eh, con la oportunidad de poder eh, ver el desarrollo, pues eh, al darnos cuenta de que no hay comunicación, pues no queda otra de que poder poner esta información a la disposición de todos ustedes, del público, de los skaters y muy importante que eh, es, eh, se se observó una unificación en, en todo este proceso en dos momentos, una unificación de la escena que fue la primera vez durante el evento de Colombia con todas las controversias o opiniones adversas en el evento de Colombia con 13 patinadores y en este evento nacional hubo presencia de patinadores muy importantes hasta en los jueceos. Aunque haya habido o haya opiniones que obviamente no me corresponde porque no formo parte ni de selección ni de opiniones ni de ningún tipo. En este sentido, sí, mi participación en las competencias únicamente fue para apoyar a los patinadores de mi equipo que hoy ya no estando en una posición eh, institucional, pues sí tengo todo el derecho de apoyar a la gente que está en el equipo donde yo participo, donde soy un embajador. Entonces, ahí sí no tengo problema. Por primera vez en 20 años de decir a quién estoy apoyando directamente. Entonces yo estuve participando en la, eh, apoyando allá en la competencia eh, de Rodrigo. Y pues nada más, todo, de todo lo demás, absolutamente todos, comunicaciones, eh, comentarios, reclamos, solicitudes de información, por favor, sugiero se los dirijan a la institución correspondiente y... La, el exhorto que le quiero hacer a todos, a través de ustedes, los medios y a través de todos los que vean este documento, esto es un documento que podría decir que es hasta histórico para todos ustedes, eh, en la medida en la que se pueda compartir todo esto y que se pueda generar una unificación de todos ustedes como medios, como skaters, como entrenadores, que puedan ustedes crear un liderazgo con, con alguien que verdaderamente pueda esté en condiciones y decida que tenga el peso, la trayectoria, el, el, la historia, el, el trabajo realizado, el respeto de todos ustedes, pues que puedan formar una, una, una, sola, una sola opinión, una sola mente, un solo propósito, porque después de Tokio, Viene París en el 2024 y si ustedes como escena skate en México quieren seguir en, eh, teniendo el, los, el trato, los resultados, el, la forma de hacer eventos y demás que se ha tenido hasta ahorita, pues pueden decidirlo y si no quieren hacer nada, pues se van a tener más de los mismos resultados. Si quieren cambiar la historia, en, les corresponde a todos ponerse de acuerdo, eh, darle su voto a quien ustedes decidan yo simplemente en, encargo esta información, la pongo a disposición porque es pública y porque le pertenece a todos ustedes y ahora sí agradeciendo de verdad, de verdad todo el tiempo que pudieron dedicar a esta exposición que sinceramente hemos este, recaudado para ustedes quiero abrir el micrófono por si tienen algunas preguntas cualquiera de ustedes este, que quiera compartir, comentarios etcétera O levante la mano y ya lo nombramos. Eder. Creo que Joel quiere decir algo, pero está muteado, ¿no? A, a ver, este Joel te, ya te solicité reactivar el audio. Ya, listo. Este, No, pues creo que sí es una información muy importante que no, que no sabíamos que estaba ahí. Entonces se me hace muy importante compartirla y, y, que, y qué bueno que te diste el tiempo de, de compartirla con todos, ¿no? También para ver qué, qué podemos hacer como, como, como parte del skate para apoyar a los, a los competidores, ¿no? Ok. Muchas gracias, Joel. Ay, yo traigo todo un tema controversial ya desde semanas. Eh, en mi medio estamos como apuntando hacia lo que más dirigido, hacia lo que se está haciendo mal, que lo que se está haciendo bien. Entiendo que no todo es negro, siempre hay grises, a veces hay blancos, pero sí veo una, una federación, lo voy a decir desde mi medio, no desde mi punto de vista, veo una federación inmadura eh, y no es nada transparente, no, no nos, o sea, por ejemplo, tú Paco, pues tú nos das aquí el discurso y terminas diciendo que tú no tienes nada que ver aquí. Entonces, pues, si no te corresponde a ti, ¿por qué ellos no lo están haciendo? ¿O por qué no tienen un vocero? ¿O por qué no, por qué no nos dicen a los medios? ¿Por qué no nos invitan a la, a la federación a hacer una cobertura? Eh, que supiéramos qué pasa exactamente con, estas, con datos, con, con fechas. Eh, Paletón me decía que... Que yo debería de empezar a hacer este, apuntes de quién ganó qué y no sé qué. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer si ni siquiera tengo la, el acceso a esta información? ¿no? Eh, si es, si ha sido poco transparente. No, no, no, soy este, no me quiero ir a la yugular hacia la federación. Últimamente he estado haciendo programas en vivo. Mañana voy a tener a Gallito, que es el que ganó. Hablando de esta anécdota que cuentas tú de por qué, si me dejas indagar un poco del por qué es importante, estoy haciendo un video de por qué es importante que alguien como el Gallito asista, porque Gallito es el, es el verdadero patinador mexicano, es el güey que salió desde abajo, ese güey que ha picado piedra, es el, es el cabrón que todos soñamos ser, el que sin, sin tener gran, gran exposición, viene de un lugar muy humilde, viene desde muy muy abajo, y él se ha ganado a base de patinar, ni siquiera de hablar. O sea, es que esa es, es otra cosa, ¿no? Si, si hay patinadores que, que, que tienen más estudios o, tienen, o tuvieron muchas más oportunidades de desarrollo, eh, a veces con esa hablar se compra a la gente, ¿no? Se, se ganan puestos, se llegan a lugares que no. Y Gallito es alguien que no habla, demuestra. Entonces, a él siento que me lo... O sea, me lo hacen menos la federación, me lo, me lo somete y, me, y, me, y me estoy seguro que, nos, que le van a hablar y le van a hacer firmar que no puede ir a Italia a concursar, a sumar puntos en su ranking, porque no tiene visa americana. Cuando en realidad hay tres puntos aquí. Uno, eh, la visa americana no se necesita para ir a Italia, no se necesitaba para ir a Inglaterra en su momento. Punto número dos. comentarlo, sí. Punto número dos, eh, también es la federación tiene que entender esto, ¿no? O sea, si, si, a tor si Tortuga ganó y Tortuga ves que es un güey capaz, ¿no? Que ha viajado y todo esto, tal vez lo dejas que haga sus cosas, pero Gallito no, necesita que alguien lo acarre. Claro. Es un talento. Para eso está ¿no? La ¿no? Para para eso de... están, exactamente, para eso firmaron ellos, para eso está el entrenador, uh -huh. no sé, Sauro, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Tendría uh -huh. que ir y llevarlo a que saque su visa. Ellos ya le cobraron una, una, una inscripción por federarse, está correcto, es, es toda federación lo hace, esto está súper bien, pero si ya tienes a tu mejor hombre o a tu segundo mejor hombre en este caso, porque Nelson es el primero, eh, ni modo, le tienes que entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posibilidad ¿no? a nosotros, como si Footwear de irle a pagar su visa y eso, tampoco es una queja, por mí es excelente que vaya, pero, eh, Hacen un intercambio, en este día hicieron un intercambio de, oye, fírmanos que no vas a Londres y te hacemos una carta. ¿Por qué no ambas, no? ¿Por qué no me das la carta y aparte me llevas a Londres, no? O sea, esa es la cuestión. Lo ponen en un, en un, en un punto donde, pues es un chavito, también no está grande, no es así, es alguien de 20 años, también le falta madurar. Y lo ponen contra la espada de la pared de, de no tienes tu visa, eh, ya no puedes ir. Y pues sí. no, no, hay más caminos que eso, no? Ya pasó un año desde que a Gallito se le negó su visa, ya pasó un año, la federación tenía que pensar que esto posiblemente iba a volver a suceder, porque Gallito, si mañana concursa, mañana va a volver a ganar, y si pasó mañana y otro concurso, pasado mañana va a volver a ganar. Ya tenían que haberle a dado solución, ya pasó un año, a ver, chavo, vamos a llevarte otra vez a que saques tu visa, ¿no? Hay que estar... Déjame, para cerrar ese ciclo que estás diciendo ahorita, es muy importante, lo comenté, eh, de que efectivamente, según lo que informó el presidente, no, no, no se les da los viáticos si no tienen visa. Yo lo acepté en ese momento. La negociación finalmente la cerró la Federación Directo con el Gallito, ya en una reunión posterior, pero después nos enteramos de que otro de los patinadores que, no te, que viajó directamente, no voy a decir en relación a su documentación porque no me corresponde, pero viajó directo de México a Londres, okay, por enough. lo cual no requirió pasar a, por Estados Unidos. Entonces, en ese momento, y aquí quiero decirlo, en ese momento yo empecé a tomar mis propias determinaciones en relación al papel que iba a poder tomar conforme al organigrama que ya les comenté de que el presidente técnicamente es el que dice qué es lo que se hace, como se vio en el fin de semana pasado, y que pues, este, pues tomó la decisión de forma unilateral y ya no se le tomó en cuenta para ninguno, sobre todo ahora que hubiera o que podría haber participado en Brasil con la ahora, cuota de país que tenemos. Algo que también noté sin, sin, este, sin ir al evento, sin asistir al evento, al evento, es que decía que en el ranking iban a tomar a semifinales iban a pasar directo los mejores y al gallito me lo mandaron a echar toda la, la eliminatoria completa o, o sea sí. y y, y, a gallito, una, siga, ¿no? ajá, y a una siga no o sea imagínate eh, eh, le están poniendo trabas es evidente que está le están poniendo trabas y pues no es justo aún así mira yo vi a gallito el día que de las eliminatorias vino por, por un par de tenis para precisamente tener cosas nuevas y el güey es un güey súper motivado que no se queja. O sea, nunca me dijo, oye, güey, ya me la pusieron difícil, güey, ya estuvo, este, no sé qué tranza. No, se queja, ese güey va y se rompe su madre. Entonces, o sea, eso todavía suma más puntos de alguien así. Cualquier otra persona Correcto. ya me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me pusieron los pies, eh, ya no quiero porque, pues no, ma, imagínate, le tengo que ganar a todos los chavillos nuevos que pues, van a haber muchísimos muy buenos porque se están rompiendo el alma por, por rankear. Y está sí. excelente. Entonces, en una de esas le pueden ganar porque tuvo un mejor día X y Y. Por eso era buena la idea de pasar a los mejores, ¿no? Y es al galleto le poniendo el pie. Entonces, realmente, eh, aprovecho el espacio para, para ir adelantando. Yo creo que lo justo tampoco es de, de, de ser un, un injusto. Si a, si, a, si alguien tiene que ir a tour y Gallito no puede por la visa, tampoco es de no, si no voy yo, no va nadie, ¿no? O sea, probablemente sí. Hay cinco lugares. Para street y cinco lugares para park. Ajá, pero si no tiene visa y ya es mañana, que ya casi, casi es el evento, eh, no veo mal que diga, bueno, cedo mi lugar para ir a YouTube, pero a Italia yo me lo gané y yo tengo que ir, ¿no? O sea, no, le van a hacer firmar que no va a ir a ninguna de las dos, estoy casi seguro, lo adelanto. Entonces hay que poner atención a esas cosas porque ya de ahí te habla de cómo está la federación, ¿no? O sea, hay más irregularidades, hay, hay cosas que no están tan chidas, tampoco me estoy quejando de absolutamente todo, están haciendo cosas, pues simplemente el papeleo y todo esto es algo que, que no es tan fácil y no cualquiera claro. lo, lo estamos haciendo, por eso no estamos ahí también. Pero hay manera de acercarse a verdaderos patinadores y que se, se, se entienda por qué las razones por las que sí tendría que ir este chavo y por qué tendrían que estarlo presionando y llevándolo a, a la embajada cada seis meses a intentar sacar su visa. Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también. Y, y pues para eso te necesitaríamos ver publicado un ranking tanto sí, de la sí, primera etapa para verificar porque, lo que pasó como de sí, la segunda etapa para saber lo que es, debería de estar pasando. Exactamente, porque mira, yo yo desconociendo este ranking, pues yo asimilo, cabizbajo, me derroto por mi patinador, por mi amigo. Digo, pues ya no va a ir, ya, total. Y luego lo ves y dices, güey, no mames, estás pues cerca. O sea, no, no te pueden cortar las piernas tan cerca, ¿no? Mínimo por la experiencia de haber casi logrado o lograrlo, ¿no? Entonces eso Es importantísimo eso, que, que si hubiera información, o sea, si tuviéramos al gallito en el lugar 298, pues ni siquiera decimos nada, güey. o sea, es, no, se me haría absurdo, ya diría, pues no, pues no vas a ir, güey, ya. O sea, a lo mejor te pierdes un, un lugar a Inglaterra, que también a lo mejor no está tan chido que te lo pierdas, pero lo entiendes, dices, pues no, no vas a ir ni tú, pero está dentro de las posibilidades, entonces es peligroso eso. Estoy de acuerdo contigo. Y pues creo que podemos dejar a la federación que pueda, en base a esto, que estoy seguro de que en base a que la gente lo pueda compartir, le va a llegar esta información, que ojo, es muy importante que la posición aquí no es tirarle a nadie, no es, eh, es ser objetivos, no estamos aquí en guerra con nadie, simplemente que las cosas se hagan acorde a lo que se debe de hacer, porque estoy seguro que como país le vamos a exigir a los patinadores que den un resultado cuando no están teniendo lo que necesitan para dar ese resultado. Y creo que en ese sentido le podemos dar la opinión a Gaga. ¿Cuál es tu, tu perspectiva de esto, Gaga? Está muteado. Espérame. Échale. No, sigue muteando. ¿Ya está? ¿Me escuchan? Ya, ya, ya estás. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias por la invitación primeramente. Eh, gracias a todos los que están aquí todos los puntos que han dicho hasta ahorita pues me parecen bien importantes yo desconocía eh, totalmente que podían ir cinco patinadores de cada rama y eso está súper bien porque pues, ahora la posibilidad de más patinadores mexicanos estén dentro de y coincido mucho con lo que dice Eder que no se me hace justo como están manejando ahorita la situación eh, yo fuera del inmaduro como digo la federación es una federación muy desorganizada Dentro de la ciudad se ve eh, que a lo mejor sí están moviendo cosas, pero ya fuera de la ciudad, e incluso estando aquí, yo he sabido de patinadores que ni siquiera se habían enterado del evento hasta dos días antes. Entonces, ¿qué habla, ahí mal, de, de, de, y, ¿qué habla mal de ahí? Que no hay una comunicación directa de la federación hacia la escena de skate nacional importante, que son los que deberían de estar. Y te interrumpo tantito, este, y eso es porque la federación ni siquiera se acerca a patinadores ni a medios. O sea, si él, ellos se acercaran, pues tú, el Paco lo publica, lo publico yo, lo publica Olixir, sí. lo publica Rescate, lo publica rescate y todos se enteran. Exactamente, pero también ahí hay personas, y deja tú que no se acerquen, hay personas que no quieren que se sepa, porque uno puede decir ahorita Paco no está involucrado y guacha toda la información que ha sacado de la federación, que ni los que están a cargo están soltando, ¿sabes? Entonces yo miro ahí personas dentro de la federación que no quieren. No sé si asumir más responsabilidades porque el hecho de manejar un país ya con patinadores de cada estado y todo eso, pues sí es un rollo, pero para eso pues se hacen filtros de personas que van a estar encargadas para ciertos puestos. Yo lo que veo en la federación mucho es una desorganización y una falta de comunicación tremenda. Por qué? Porque están afectando a nivel global a México con toda esta desorganización que se está viendo aquí dentro del país. A nivel global, México ni aparece. Por decirlo así a grandes rasgos, es como lo miro, porque me imagino yo, por ejemplo, que los de Sonora, los de Baja California Sur y Norte supieran de esto, que supieran que hay estatales, que supieran que hay nacionales y que se les convocaría con tres meses de anticipación, porque sabemos que dentro de la escena nacional, pues es difícil seguir patinando y manteniéndose. Eh, se organicen y puedan asistir. ¿Qué hicieron ahora? Un mes antes sacaron la convocatoria para un nacional que era la preliminatoria. De Estados. Y eso está súper mal porque dices, oye, no mames, ¿cómo quieres que me organice en un mes? Tengo trabajo, lo que tú quieras, para poder ir a la ciudad a participar. Se me hace muy injusto a mí de la manera que lo están manejando eh, en cuanto a la organización de eventos. Esa es una. Otra, bueno, es que son muchos puntos que miro como malos de la federación, porque buenos van a tener lo que han hecho, pero malos pues tienen muchos. También, por ejemplo, lo de las pistas de patinaje y ondas en las pistas es un punto súper importante para los patinadores puedan desempeñarse y puedan hacer una acumulación de puntos. Porque, por ejemplo, en el parque de este pasado era difícil hacer un flip back leap en una línea y esos son puntos que te van a beneficiar a nivel global. Pero ¿por qué no podían hacer flip back leap? Porque el parque no se prestaba para un buen circuito de patinaje o una buena exhibición de los atletas, ¿no? Esos son puntos también importantes que... Digo yo, ¿en dónde están los güeyes que están viendo por el skate dentro de la federación? ¿Sabes? O sea, el hecho que hayan puesto un parque como el de este fin de semana, con maderas separadas, con trozos que, que están parchados ahí de la federación, a mí en lo personal se me hace una falta de respeto bien cabrona, porque es un esfuerzo bien grande. Todos los que vinieron a, la, a, la, a los concursos, es un esfuerzo bien grande que hicieron. Incluyéndome a mí, incluyéndome a todos los de Sonora, no sé si vinieron de Baja California, Norte y de Sur, pues menos, jamás se enteran. ¿Dónde está Gustavo Servín también? Pues que sí. es otro patinador bien fuerte. Sí, claxac. Um, y dentro de todo, pues siento yo como que no sé si la manera correcta es acercarnos y decirles, hey, aquí estamos o, o, nos van a, o van a estar haciendo ese caso omiso a todos nosotros. Porque la federación, sí, sí. estoy seguro, sabe todo esto, lo sabe. Ahí está Sauro que está presente con todos los patinadores, sabe de, lo que nos, de los que nos dejamos, sabe lo difícil que es ir a competir y ¿qué pasa? No pasa nada, entonces yo siento que están haciendo caso omiso de las cosas importantes que deben de hacer. Gallito, por ejemplo, con la situación esa que hicieron de que no lo pudieron llevar ok, no le vas a pagar a la federación, pues vamos a contar dentro de toda la comunidad de es que nacional, vamos a hacer un evento para que este cabrón vaya, para que este cabrón le paguemos la visa entre todos. No, te, y te, interrumpo, te interrumpo, o sea, ese estuvo más grave porque incluso nosotros le dijimos compra un vuelo directo y nosotros te damos la diferencia de lo que te hubieras gastado con con, con, este, con escala Estados Unidos, o sea, cómpralo sí, directo y, y sí te da la diferencia. Se y, saca la pero, manera. O sea, Hay maneras, güey, o sea, hay maneras. Exacto. Pues yo dentro de todo, en, de forma general, me, me entristece mucho ver que la federación, que es un punto muy importante para el crecimiento nacional del skate, sea y se comporte de esa manera como que si tuvieran todo bajo control. Cuando ni siquiera han habido eventos estatales para, pues ahora sí, ir filtrando los mejores patinadores desde el municipio, en los municipios hacen después eventos estatales y de los estatales hacen nacionales o por zonas de norte y sur. Nunca, nunca existió nada de eso. Y te quedaste como que, pues bueno, ¿cómo quieres que llegue de repente al nacional cuando ni siquiera tuve experiencia en el municipio ni en un nivel estatal? ¿Cómo quieres que llegue al nacional a, a patinar fuerte? Pues, ¿No? Pero, quiero, quiero contestarte a esa para que no... Guárdame lo que vayas a decir ahorita. Eh, cuando entré, a, tuve oportunidad de entrar junto con el equipo que creamos este, a la federación. Se les propuso, y eso fue inclusive la primera reunión en una asamblea, se les propuso que se crearan comisiones estatales de skateboarding que pudieran tener acceso a realizar estas competencias y estos filtros que acabas de mencionar, lo que se molestaron mucho. Yo pienso que ellos, eh, esto es una opinión muy personal, ellos pensaron que yo venía a imponer mi organización cuando mm. pues yo no controlo la voluntad de nadie, sobre todo en las condiciones en las que se encuentra el skate. Y la idea era hacerlo de forma democrática para que pudiera haber una participación sí. de todas las asociaciones de todos los estados. Exacto. Pero existe una percepción muy negativa de parte de las asociaciones, eso sí lo puedo decir de primera mano, porque siguen en el paradigma de que el skate es de vagos vándalos. Pues son de patines, es gente de patines que se entiende que están acostumbrados a un tipo de eventos muy organizados, que un juez, ¿no? que todo esté a la línea, que no haya gente haciendo desmanes. Y este, obviamente... Tener en sus filas un deporte que además es el único deporte olímpico que tienen las federaciones en todo el mundo, las federaciones de patines, pues obviamente no lo van a entender si no tienen esa sensibilización con una comisión que venga de skaters de sus mismos estados. Eso por una parte. Y por la otra parte, lo que te quiero decir y por eso quiero ser muy puntual en esto, Gaga, es que eh, pues a, organícense. Organícense que... para poder tener un diálogo con la federación y si la federación ustedes organizados como tienes una voz gaga tienes un peso todos urbet o sea sí. pónganse de acuerdo pongan su liderazgo y tengan diálogos es un mal un mal que ha estado desde hace mucho tiempo no y ahorita creo que estamos viendo las consecuencias uh -huh. de, de no estar organizados no este lamentablemente la está pagando el gallito ahorita, ¿no? Porque si todos hubiéramos... Rodrigo, Rodrigo tiempo, también. No hay Ajá. que dejar que no vayan, hay que ver la manera de cómo vamos a mandar a esos güeyes, porque esos güeyes tienen toda su vida patinando para poder lograr algo así. O sea, no es como que hayan empezado para llegar a las Olimpiadas, pero ahorita ya el hecho de todo su esfuerzo pues se ve reflejado, y no es justo que por no querer mover algunas hojas ahí dentro de la organización de la federación, pues le digan, ¿sabes que No tienes pasaporte, pues no vas a ir. No, ¿cómo crees que este cabrón está pesadísimo? Pues el coreanense también está pesados esos son los que tienen que estar. Ellos han ganado su lugar ahí. Okay, bueno. Ahora, también, también dentro de ¿no? ¿Mande? También está costado estar ahí. O sea, sí, no, no tiene un 100%. Exacto. Ahora, otra cosa que veo también yo como un poquito, pues fuera de todo, ahorita estamos... A un mes, dos de las Olimpiadas. Okay. Eh, yo en lo personal, desde que chiste la federación, yo he querido tratar de involucrarme en, lo en, en el entrenamiento personal de la Liga Mexicana. Porque Yo conozco el skate, tengo 20 años patinando y todavía sigo patinando. Estudié una licenciatura y lo que hice pues, es formar un tipo de metodología de entrenamiento para el patinador. Porque ahorita me dicen, le he preguntado a algunos ahí, Ey, quién nos está entrenando? No, pues un técnico ahí. El técnico de atletismo, no dudo de sus capacidades para entrenar a alguien, pero sí dudo que puede entrenar a un patinador mexicano de calle y competitivo, porque no podemos dejarlo solamente competitivo. Estos vatos y el skate necesitan de la calle, porque la calle es donde hacen videoparties, y donde tienen el patrocinio y el apoyo. Es un entrenamiento que tiene que ver los dos lados y es algo muy complejo y siento yo que un técnico de una federación que con todo respeto, si algún día lo escucha, pues no creo que tenga la capacidad para hacerlo. Y yo me he acercado ahí a tratar de decirles, hey, vamos a hacer un plan de entrenamiento para estos vatos que puedan estar pues, fuerte para competencias, pero fuertes también para sus videopartes, porque es parte de ser un patinador de calle y patrocinado. Haces videopartes y también compites. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí, no, claro, va a pasar. Como un que, Houston. Si, si a Houston. Si llega a ir Coria, El Gallito y este Nelson a Tokio, vas a ver videos de ellos patinando la calle dos días antes del evento. Simón. Sí, o sea, sí, pues. no, no van a desaprovechar la oportunidad. O sea, es, y, y, y eso eso hay que saber qué va a pasar. Exacto. Oye, Gaga, y qué, ¿qué respuesta te dieron en esos acercamientos? ¿Es, es que hacen como, ah, Simón, ah, qué bueno, bueno, bueno Simón, lo vamos a contar. Vamos, voy a ver por ti, vamos a ver. Ya les dije hasta el fin de, este fin de semana, agárrenme de... Yo le fui claro a este vato y le dije, yo no quiero ningún puesto ahí, güey. ¿A quién, es que al presidente? Vatos... Es que no puedo decir, pero yo le dije a este vato, úsame, güey, úsame. Yo no quiero ningún puesto, úsame, pero entrenen estos güeyes como deben de estar entrenando. Y, y, y con la visión de que son patinadores de calle son de competencia. Y nada más me dijeron. Ok, ok, te vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero, es que el problema, pero eso me dijeron hace un año, pues. El problema es que, no sé de quién estás hablando, pero del que sea, el problema es que hay, hay miedo, güey, a decir, no, estoy hay miedo. en un miedo donde no sé hacer nada y me lo van a tumbar. Entonces, Yo veo ese es, es miedo. Como el, es como un Homero Simpson ahí trabajando que funciona, pero no lo hace correctamente, ¿no? Entonces Exacto. hay ese miedo a que los quiten, güey, a que, a que la gente se dé cuenta exacto güey. ese es el miedo ese okay. es lo que miro mucho en este tipo de cosas que tienen miedo de hacer que la gente se involucre gente como yo, como ustedes que se involucre a algo así porque piensan siento yo que ah, lo van a ver mejor que yo, más capacitado que yo y me van a quitarle puesto a mí, esta sí. madre no se trata de trabajo, se trata de hacer el mucho, mejor equipo yo empujaría mucho porque alguien como tú güey, o como el talegas tuvieran un puesto ahí güey. O sea, el talegas se les propuso pero lo ignoraron Altalegas o este Gabriel, ahorita Gaga, que está aquí, creo que son ideales para ese, para ese, para para esas cosas, güey. Como dices, güey. o sea, a lo mejor sin quitar al que ya está, ¿no? Nada más sí, de, de asistente, ¿no? Exacto, o sea, eso fue pasa, lo que les dije, déjame ser tu el, asistente, güey. Pasa hasta en el fútbol, ¿no? Que el técnico ni es tan bueno y el asistente hace todo, pues no pasa exacto. nada con que tenga resultado. Güey. No me importa, güey, que no me den mi... mi, mi... Lo que sea, güey, un puesto, lo que sea. Yo lo que quiero es que estos vatos se estén preparando ahorita para que cuando llegue ese momento, pues digan, verá, pues hicieron un buen trabajo, güey. Está bien. No nos fue de güey. Okay, pero ahorita okay. ya no se sabe si están entrenando. No digo que no estén entrenando ni que se estén entrenando. No se sabe, no, pero... Y, y el problema es que hay muchos, claro, oscuros. Porque eh, yo hablé hace poco con Sauro y le propuse una entrevista para que me hable de cómo están entrenando, de qué se está haciendo y pues, no, sí, este, sí. me da, me da, me da largas, me, me hace, no, que no, que esto, que el otro, que no sé qué, empieza a hablar de cosas que ni tiene que ver, o sea, güey, ¿qué te cuesta dar una entrevista y, y decirle a la gente, a ver si estamos entrenando a esta gente, estamos... Haciendo... Si sí se, sí se las da el TV Azteca y esas madres, güey, que son medios más grandes, porque no, es que... no, porque, Ajá, porque nosotros, nosotros le vamos a preguntar cosas, ¿verdad? exacto, Espectamos. nosotros le vamos a preguntar cosas reales, güey. Sí, lo van a poner este más va a ser este, y, y se van a ir este, bonitos y vamos a ir bien motivados y aquí vamos a ser sí, técnicos, sí, ¿no? Sí. Vamos a decir, güey, Corea este, está entrenando Big Spin Flip From Board a la 1? ¿O qué está pasando? no Sí, y no, y, no es, y no es mala onda, no es mala leche, es solamente que tienen que entender estos güeyes que queremos todos que esta y funcione bien, pues, porque en Estados Unidos no mames, wey, ya hicieron competencias por todo el país para reclutar de nuevamente wey, a los patinadores y hacer como una hora que después de todo lo que pasó de la pandemia, hicieron competencias, güey, de que a ver, entren y a ver quién es más bueno ahorita. Okay, y aquí wey. no pasó nada, güey. Pasó nomás un nacional con un mes de anticipación para todo México nomás. Con una pista, güey, que no sé, güey, eh, quién estuvo involucrado ahí, güey, pero pues no puedo creer yo, güey, como licenciado en entrenamiento, que el presidente de la federación o lo que tú quieras ahí, güey, haya permitido una pista... Con tantos errores, güey, para algo olímpico. Pues es que no es mala onda, pero ni si, yo creo que ese güey no sabe ni eso. O sea, el presidente, yo creo que pues, no sabe pero, ni eso. O sea, algo pues, que sabes tú básico, Joel o Paco, pues, sabríamos sí, sí, decir, sí, sí. oye, este Tachi, pues te puede quedar mejor, güey. Pero no, es, es que o sea, también es, es sentido que, la gente pues, que se dedica a eso, ¿no? Es sentido, es sentido común. Y se entiende, por ejemplo, si dice este güey, es que, güey, pues no quisieron hacer más, esto fue lo que quisieron. Pues bueno, ok, no tiene la culpa este güey, pero entonces tienen la culpa la federación y sí, claro. los encargados de la federación, porque el sauro pudo haber dicho ahí, güey, esta pista la neta está difícil, güey, le doy empujando, si lo potinó este vato, debió haber sentido que en cualquier push se sentía así como que te temblaba la tabla porque tenía muchas uniones y desparejas en la pista, güey. Sí. Yo, como el, no sé qué es sauro ahí, güey, si pocho, lo que sea, yo le hubiera dicho, hey, esta pista no se puede utilizar para estos vatos, hay que cambiarla. Okay. Sí, o, o sea, tomas decisiones congruentes, dices, ni pedo, ¿no? Que como queríamos, vámonos al Templo Mayor y ahí hacemos este pedo, güey. Ay, hay muchos parques también buenos, pues, donde se no, pueden haber hecho pares. Quiero preguntarle su opinión de que pues, se hace el parque, el evento de parque en la Mexicana y no se hace el de street, se hace en el en Iztacalco, ¿qué piensan? Ándale, eso? Pues, se pudo haber hecho ahí en la Mexicana, pues, tiene las condiciones para hacer un buen concurso, güey. Yo pienso la que, mexicana, el templo y Puebla creo que estaban bien para un, una competencia sí, de este nivel. Un corto. Pues mm -hmm. yo, yo Entonces, pienso que pudieron, pudieron utilizar el, el argumento de la, del COVID, pero creo que con cuatro días de competencia en la mexicana se hubiera podido citar por hits y no, y no aceptar a nadie que no estuviera en el hit para poder llevar a cabo la competencia. ese es. Mi opinión únicamente como Es que lo que, lo que falta es que ah, necesitamos como esta mesa de diálogo, más mesas de estas para que esa gente de, eh, tome decisiones antes de tomarlas, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer un, un preolímpico. A ver, este, vamos Andale. a practicar todos. Y ya ahorita el gaga hubiera dado una idea y ya de ahí ya no, ya no cometes ese error. Es que, es que son errores que dices tú. ¿Cómo va a ser un error, güey? ¿Cómo va a ser un error de una persona que tiene años patinando? Está, está raro, pues, está raro. A mí se me hace raro que, que, que no haya una voz ahí que diga, güey, este parque no sirve para esta competencia. No debe ser este parque utilizado para una competencia. Estoy seguro que si hubiera sido un parque mejor, el puntuaje hubiera sido más alto de todos. Y los resultados que hiciste tú, el análisis de datos que hiciste tú, Pacorita, hubieran quedado más arriba de estos datos. Bueno, de esta competencia que no se está tomando, pues. Pero si, ya que se toma, güey. Y una vez que se, que se mete sí. en el ranking global, pues se hubiera sumado más, güey, porque hubieran hecho cruces, pues más complicados. Sí. Pero estaba difícil. O sea, no digo, ay, por el parque perdimos ni nada. No, no, no. O sea, todos patinaron y dieron su, su, lo mejor que se pudo. Sí, pero entiendo totalmente tu punto. No es lo mismo que, sí, que, que, sumes, eh, que sumes en este parque puntos que a que lo sumes en un 8 por Street League, ¿no? Exacto. O sea, vas a hacer 270 Nozblum sin matarte y pues ya te vas a sumar un 9.2 y aquí pues no vas a poder hacer ese 270 nos, bro, porque pues, no hay las condiciones no para hacer dale. el 270 nos bro. Sí, exacto Pues yo digo, bueno, esta es mi opinión desde fuera y también otro punto, ahí está así rápido el alimento que nos dieron para participar tacos de pastor y Coca-Cola, güey, hazme el favor güey, en un evento de alto rendimiento, en un evento de alto de rendimiento, soda, güey cuando es prohibidísimo la soda para cualquier concurso por los gases que genera, güey Carnes rojas, ¿no? carnes, es prohibidísimo, güey, las carnes, todos comen frutas y verduras antes de una competencia y si no es un ayuno intermitente, wey. pero carnes. Oh, ¿Viste a toda la Ay, banda comiendo? ¿Todos comieron? Sí, sí, sí, ah. yo no comí, yo no comí porque dije, esto a va me da gastritis y a la hora de brincar voy a vomitar, yo no comí, tomé soda, sí tomé soda porque no había decidido no, nada, pero pues, fue un traguito, güey, pero dije, o sea, ¿por qué sodas? ¿Por qué no mejor...? Un plátano en una en la ecuadora, güey, con agua, güey. O algo así, pues. O frutas, güey. No, sí, no. Es mucho más Mesa barato, fruta, ¿no? Aparte, muchísimo más barato. A ver, creo que este Armando, que está ahí de Skate Memes, ahí tiene algo que decir. Se puso en cámara. Oye, lo, los tengo que dejar porque... Sí. Me va, me va, me va nada más, nada más. Aquí. A ver, nada más escuchamos qué nos, qué nos dice y ya te dejamos. vamos Y cerrando, de hecho. Bien, bien. Sí, nos da rápido. Buenas noches a todos. Eh, aprovecho rápido la oportunidad para... Bueno, disculparme frente a todos, no con Eder, por todas las situaciones que se vivieron en un pasado. No he tenido la oportunidad de hacerlo en persona como he querido. Y pues sí, ¿no? wow. o sea, todas las inmadureces que pude haber tenido a mis 17 años. Ahorita ya crecí, he tratado de redirigir y darle un rumbo nuevo a, a la página. Y espero que, bueno, hayan podido notar eso. En cuanto al tema que comentan ahora de, de algunos personajes que están involucrados en la federación, también tengo unas dudas que tal vez Paco pueda contestar. Ya apagaste tu cámara. Estaba bueno. <risa> A ver, suéltate. ¿Ah? suéltate. Está teniendo un tema técnico ahí. Sí, yo creo que el internet, ¿no? Pero puedes hablar, ya, ya te vimos, si quieres hablar. No, es que es internet, no suena, ni siquiera suena. O lo, lo, este, lo, lo mandaron bloquear. Oye, yo quiero dar, yo quiero decir algo rápido, ¿no? Sin extenderme sí. tanto. Eh, el, con, retomando lo que dijiste de los estatales, yo creo que lo ideal, lo ideal hubiera sido, se tuvo tiempo, ¿eh? O sea, ellos agarraron la federación hace cuatro años. Sí. Sí. Se, se tuvo tiempo de hacer eso, ¿no? Tener una selección de cada estado. En Aguascalientes ya tendríamos una buena selección donde ya vinieran eh, ellos haciendo sus propios eventos, donde ya fueran rankeando esos mismos para los nacionales mandar a sus tres mejores y ya, ya evitarnos este desmadre de que cáigale quien quiera hacer, no sé qué. Que, que para mí, o sea, está mal porque ya es para, el, para, el, para sumar para las olimpiadas. Está bien que se haga a más abajo, como te digo, estatales, en la Ciudad de México hacemos un estatal, participan todos y los mejores están concursando contra los mejores que viven en la Ciudad de México, ¿no? Tendríamos los mejores de, de Baja California, tendríamos los mejores de Baja California Sur, tendríamos los mejores de Monterrey, tendríamos los mejores de cada ciudad más importante y se juntan en un, en un evento y listo. Y ya no, ya no necesitamos que esté concursando medio mundo ahí. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo y algo que yo noto muy, muy, pero muy importante es que si Coria tuviera un manager especializado en concursos, en las olimpiadas, y, y, y te lo pongo bien fácil, si el, el mi hermano El Pato, grabándolos en la calle, ha explotado su potencial en parques aún más fácil, no digo que solo El Pato sea el único que lo pueda hacer, hay mucha gente muy preparada que ha grabado videos, que sabe cómo sacar el potencial de un patinador, y ya tendríamos un Coria en un nivel 2.0 de, de lo que ya le da. Yo ahí quiero decir que eh, esa, fue, esa fue la intención de haber propuesto este trabajo con las asociaciones y también el haber pagado y esto aquí quiero ser bien puntual, pagamos, pagué de mi bolsa el sistema de calificaciones y pero la intención era que todos en todo el país tuvieran acceso al sistema de calificaciones para que hubiera una unificación en los sistemas de competencia y de juzgamiento para que todos participaran bajo las mismas reglas y todo, pero pues, no se dio, pero sí estuvo pensado cuando me tocó a mí aportar. Ya regresó el es joven Armando, cuéntanos. Se me fue la pila, lo siento chicos. No te preocupes. Ya, antes que, antes que nada quisiera hacer un, unas preguntas que tal vez espero me puedas contestar Paco. Sí. Es, la primera, si a todos los que están involucrados en la federación reciben un pago. Esto incluye al entrenador como a los jueces y hasta los MCs. Yo te puedo hablar eh, de cuando yo estuve participando. Oye, Paco, te interrumpo tantitito. Ya deberíamos sí. dejar de ir al Gaga que tiene que... Gaga. Sí, bueno, va. Terminas de <ríe> Todo verlo? bien. De eh, verlo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy importante. Estoy Oye, en, te... en, a disposición de poder hacer lo que sea para organizar al, a todo esto, güey. Y hacer lo mejor gracias. que se pueda del, de la escena nacional. Porque hay mucho talento, güey. Hay muchas cosas. nomás nos falta... Pues organizarnos, güey, es todo, es todo lo que falta. Una organización listo. entre todos nosotros y listo. Unificación. Yo firmes. para, Gaga, te invito para gracias, el otro Gaga. miércoles de este al otro para que hables, ¿no? Este, sí, de, sí, de, con mano. mucho gusto. Ahí te mando un Muchas gracias, Gaga. Gracias, hasta luego. Buenas okay. noches. Buenas noches. Perdón. Retomando el tema con el Armando, eh, nosotros como Comisión Técnica en su momento no recibimos absolutamente nada sabíamos que no iba a haber y aún así participamos donando cuatro años de trabajo, incluido el sistema de calificaciones. Los jueces sí recibieron pago, no de todos los eventos, y eso fue un poco por lo que se estuvo cobrando la, la inscripción y la afiliación y todo esto era para pagar los jueces. MC, pues era yo en mi primera, en mi participación, obviamente no recibía yo dinero por ello. No sé en este, en este evento, porque no tuve participación y este iba a decir algo más pero eso eso responde de, de primera instancia a lo que preguntas okay. ¿Qué otra traes? Bueno, esta pregunta va dirigida principalmente por ver a diferentes personas personajes que en un principio fueron detractores de que el skateboarding estuviera involucrado con las olimpiadas y ahora están involucrados no entonces es como una ironía muy curiosa ok cada quien haga sus deducciones o pues ellos informen qué fue lo que pasó. La otra, lo que voy es que, híjoles, desde mi experiencia me he acercado a los diferentes personajes que también integran la federación y no sé si sea por el momento, o por la posición que tal vez tenga mi medio, que no la considero la más alta, la más relevante, pero he tenido la oportunidad de conseguir entrevistas tanto con el de la federación con este Nicolás, tanto con el director técnico. Sin embargo, me limito a exteriorizar estas entrevistas porque siento que la comunidad de skater no las valoraría. No, no sé pues si ¿cómo me alcancé a explicar. Entonces, por ese motivo es que las tengo guardadas. No, sácalas. sácalas. La perca, saque, ¿no? De, que las saque, que las saque. Ya haberlas publicado. Dice? Pero por pues ejemplo, yo creo que eh, si, es, si es la opinión si de ellos, creo que es importante que la gente los conozca. No, Tú, tú debes de sacarlas, pues todo, todo periodismo cuenta, güey. Absolutamente sí, claro, todo. Es donde pero... vale la pena tocar esos puntos. Tuve la, la suerte de que Sauro se prestó conmigo y logró platicarme un poco, ¿no? De cómo es su acercamiento con los chicos. Cómo es que llevan un entrenamiento y cómo, cuál es su visión, ¿no? Su, su, su forma de ver el skate nacional. Desde el lado deportivo, desde el lado olímpico y desde su posición como entrenador técnico. Pero insisto, esto lo he tenido guardado un ratillo por un tema de que personalmente eh, pienso que al skater no le importa eso. Ellos nada más quieren pues, vivir la skate life, ¿no? O lo que nos han pintado que es la skate life. Pero yo creo que ahorita por el contexto que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, creo que es importante saber quiénes están manejando estas situaciones, ¿no? Que estos que se dejen escuchar, pienso yo. No sé qué piensan ustedes, Eder, Joel. Sí, pues yo pienso que, a mí, a mí no me gusta, güey, el skate como concurso. A mí, pues, si me, me dijeras una definición de skate, yo te diría que es arte, pero aún así estoy abierto a escuchar todas las definiciones de skate que existen. Entonces es importante escuchar, eh, aunque, no le, aunque creas que no le interesa al, al público, en su mayoría es súper importante escuchar los puntos de vista de cualquiera. Ah, no, hay más que dos íconos del skate mexicano, como Nelson y Brian, lo están tomando en serio, ¿no? Sí, güey, sí. Uh -huh. O sea, ellos lo pues están tuvimos... tomando al 100%, ¿no? Comparte los links y pues que los pues, que los podamos ver. A lo mejor aprendemos y a lo mejor pudiéramos entender qué, qué es lo que pasa del lado de la federación. Eso también nos puede ayudar. Claro, irlo trabajando. Sí, quizás hasta los okay. vamos criticando de más y a lo mejor ¿no? <risa> Nos cambia la perspectiva. Ok, muy bien. Pues vamos cerrando. Muchas gracias, Armando. ¿Tienes algo más? No te quiero cortar. ¿Tienes algo más o estás curioso? No, no, no. Eso es todo, es todo. Okay. Okay. Con respecto a eso era todo. Creo que, el, pues creo que está todo dicho, está todo claro. Eh, si tienen dudas en relación a mi desempeño, pues estoy a, tu, a sus órdenes. Siempre eh, pues al frente, nada que ocultar. Lo dije en el, en el momento, en la, en el en el Comité Olímpico Mexicano, cuando presentamos el proyecto de skate dentro de la federación, creo que esto es por el mayor bien, para el mayor número a largo plazo, aunque a los detractores les dé risa, ese es el propósito y siempre lo ha sido. Personalmente me alegra pensar diferente y, y pues es triste que pues por pensar diferente pues no forme parte de una escena, de cierta forma. Soy un cook, como me dijo un, este, una leyenda del skate mexicano, y, y me enorgullece ser un ñoño, Cook, este, porque pienso diferente, tengo oportunidad de ver todas estas cosas. Ya patinar o no, eso ya es otra cosa. Finalmente creo que esto es para las nuevas generaciones y creo que estamos en un momento importante de tomar eh, determinaciones. ¿Tus comentarios finales, Eder? ¿Tus comentarios finales, Joel? Eh, Eder, vas o... Como no, quieras, tú. Adelante, adelante. Eh, eh, yo estoy, este, aprovecho para para promocionarme, ando muy activo en el Insta del Perraco todos los miércoles ando hablando sobre este tema, que reitero a mí en personal, pues no me como no es de muy, muy me agrado, porque pues a mí me gusta la calle y me gusta lo que es los videos, pero es importante que, que se sepa lo que está sucediendo cuando creamos el medio de Perraco pues nos dimos a la tarea de intentar ser profesionales, ¿no? no digo que lo seamos porque es difícil tener un periodismo profesional, intentamos ser este, imparciales también es muy difícil, pero lo intentamos, eh, no nos sesgamos hacia un lado o hacia otro, eh, mantenemos el medio abierto a cualquier expresión, a cualquiera que quiera que sea entrevistado, está abierto el medio, siempre pueden mandar un mensaje y siempre vamos a entrevistar, todos, todos cuentan. Entonces, este, ahorita, eh, al parecer, mmm, si te metes, vas a ver que es como muy crítico hacia la federación, eh, pero no, no es personal. No nada no es personal. No es nada personal, no es, no es nada personal. realmente... Ya hablamos, por ejemplo, cosas buenas, Paletón este, defende, defiende muchos puntos. Entonces, también vamos a hablar tanto bueno como lo malo la de la federación. Entonces, ahí atentos al, al, al Insta. Eh, creo que hay muchas... Lo que sí creo que todos estamos de acuerdo, y en eso no me van a dejar mentir absolutamente todos, es que hay muchas cosas que mejorar. O sea, es, es como el punto. Más allá de criticarlos, es podemos mejorar, podemos tener una mejor escena, podemos tener una mejor federación podemos tener una selección mexicana de la que se nos sintamos orgullosos todos, ¿no? Que digamos, claro. no, nada, tenemos a nuestros representantes, eh, estoy orgulloso y lo voy a ver en televisión o lo voy a ver en YouTube y voy a ver a mis seleccionados nacionales. Entonces, creo que eso se puede lograr, por eso me he estado involucrando un poco. Eh, y pues ahí sigan al perraco y chequen, eh, mañana gracias. va a estar el gallito, que es el que va al siguiente. Y gracias, gracias Paco, y por el espacio. No, pues muchas gracias, gracias de verdad, muchas gracias, Eder. Joel, Pues también, este, muchas gracias por el espacio, gracias por la información que compartiste, gracias a todos. Este, creo que como, como resumen, a mí me queda nada más decir que, que, que esta fue como una pequeña bola de nieve, ¿no? Sabemos el origen de, de, de cómo empezó todo esto. Entonces, ahorita estamos pagando las consecuencias y no nosotros, ¿no? Las están pagando los patinadores. Entonces, creo que hay que luchar contra los egos. Ahora que nos, estamos fuera de la, de la federación, tratar de que entiendan los que están adentro, que tienen que escuchar a todos, todas las voces, para que ellos hagan un buen trabajo y apoyen a los patinadores, ¿no? Que son importantes. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo hago un llamado a la unificación. Únanse. Creo que hay personajes que han hecho muchas cosas grandes por el skate. Creo que entre ustedes pueden determinar uno que digan este puede ser, eh, este personaje puede ser determinante en un diálogo o en un cambio de la historia porque viene París para el 2024 no, no, no sé qué si va a haber Street y Park. Pero una duda, Paco. No nos da oportunidad. Dime. Una, una duda. ¿El presidente de la federación es inamovible? Según sus leyes, bueno, conozco sus leyes, pero sé que se acaba de reelegir por otros cinco eh, años, hace mes y cacho. ¿Qué es eso? No sé tema. si es inamovible, pero este, yo creo que en base a que, a que se pueda generar una... Una voluntad unificada entre ustedes La escena skate Pues creo que van a poder hablar desde otra perspectiva Entonces busquen por favor Busquen eh, que, ese, ese personaje que pueda, que puedan, En el que ustedes puedan confiar Tocando un poco pues ahí Creo apoyemos. que no es como muy sano Yo también me desperté una, una mañana Creo que de un miércoles y, y, y tuve que buscar En mi celular y encontré Lo de la reelección de, de Santibáñez, ¿no? Se apellida pues creo sí. que no es muy sano que ni siquiera sean una audiencia pública donde toda la gente se esté de acuerdo. O sea, eh, debería haber democracia escape, debería haber democracia, realmente democracias que donde dijéramos, al menos estar enterados de que estaba sucediendo una, una elección interna y es falta de comunicación, lo publican ya que ya sucedió. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es por lo que estamos como eh, yo ahí Pique pique pero es que o... no es solo de skate, ¿no? Son, son sobre son, ruedas. ¿no? Creo que ¿no? son 11, 11 oh. o 13 disciplinas sobre ruedas. ¿Sí? Eh, eso sí. es lo que está. Tienen varias. Ahora y, es... y, pero deberían de tener a todos en el mismo, ¿no? Sí. Sí, y yo, yo pienso que precisamente por eso hay que generar en, en la escena, es como decir todos, unificarse en una sola opinión, unirse ahora sí. Dejar a un lado quién es más, quién es menos, quién es leyenda, quién. Todos por, unas, por un solo fin. Y muy importante, según la convocatoria de la federación, todos los inscritos en la competencia forman ahora parte de la federación. Entonces, si tienen, si fueron 130 inscritos, entonces ahora tienen 130 personas que tienen voz. De alguna forma, yo no lo sé de qué manera, pero pues creo que pueden empezar por ahí. Por agruparse en una sola opinión. Entonces, mi respeto para pues para todos ustedes, espero que lo logren, ahí está, ahí está la información, ojalá la gente lo pueda compartir, este, y pues vamos a ver, ¿no?, si se genera una mesa de diálogo más amplia, con más eh, actores que puedan participar y que puedan, puedan, puedan ustedes llegar a un, a un liderazgo, que es lo importante, creo que es importante que, que la persona que esté tomando las decisiones por la patineta Comprenda a profundidad las necesidades del deporte. ¿no? Que alguna vez por lo menos haya subido a una patineta, porque nadie que no se suba a una patineta puede comprender esto. Sí, no, no, pues esto es como en cualquier otro deporte. Si no lo practicaste, difícilmente sabes de qué se trata. Sí, es. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias, sí. Armando, Eder, Joel y a Veneno de, de oli Shit. Este, muchas gracias, de verdad. Esto ha sido un momento en lo personal que yo agradezco. Porque yo, digamos que con esto cierro un capítulo de, de, de mi trabajo en esta escena. Ya veremos qué otras cosas surgen y yo aquí estoy este, pues para seguir hablando, seguir comunicando. Les mando un abrazo. Gracias, okay. Paco. Bueno, Paco. Hasta saludos. la banda que nos vio. Gracias. Gracias. Saludos, saludos a todos.